informarles que hemos tenido la primera mesa con, con los empresarios privados. Eh, como les había comentado en algún momento, hemos dividido eh, las 10 eh, propuestas que ellos habían tenido en tres eh, mesas de trabajo, una económica financiera, una normativa y una que está referida al tema productivo. Hoy día hemos empezado con el tema financiero, hemos abordado eh, tres temas, hemos eh, tenido una larga discusión, hemos estado hasta hace unos minutos, y bueno, de esa discusión hemos, eh, hemos eh, analizado las propuestas, les hemos dicho cuáles son nuestros criterios y bueno, eh, creo que ha sido importante la, la apertura y el diálogo que hemos tenido con ellos. Eh, básicamente las, el, los temas que, que, que han sido eh, tratados era un tema que ellos eh, buscaban eh, eh, algún, algún incentivo para el tema de, de que la gente... Eh, Pida factura Nosotros les hemos explicado que tenemos nuestro, nuestro propio programa, que es el tema de la factura de la felicidad. Eh, hemos visto cuáles son las problemáticas principalmente de los constructores en el tema de garantías, donde hemos generado unas nuevas eh, mesas de análisis para ver si podemos solucionar varios de los temas que nos han, eh, del que nos han planteado. Y por último, eh, eh, ellos tenían alguna propuesta para las pequeñas, eh, eh, micro y pequeñas empresas, eh, Empresas, las cuales nosotros les hemos explicado que ya tenemos programas a través del BDP y a través de la constitución de fondos de capital semilla para, para los emprendedores. Y bueno, algunos temas que ellos querían eh, que analicemos respecto a la, a la normativa nos hemos abierto y les hemos dicho que podemos eh, considerar algunas normativas para que ellos generen también algunos fondos de financiamiento para las pymes. su apoyo al gobierno respecto a estas medidas que se están imponiendo en GPPV uno, pero también ellos han expresado entre comillas su preocupación respecto a que habría una especie de desaceleración de la economía en el país. Con cierto esto comparte el criterio o no comparte el ministro. Muchas gracias. Bueno, en realidad eh, respecto a, a ese tema eh, basta mirar los números. El, el país sigue creciendo. Eh, tenemos un crecimiento bastante dinámico en el crédito, tenemos que los ahorros siguen incrementándose. Entonces, esto es producto de que la dinámica de, de, de la economía todavía sigue, sigue funcionando. No, no, yo no, no, no podría hablar de, de un tema de desaceleración. El crecimiento, eh, y ustedes lo pueden ver en los números que, que, que se están publicando respecto a la banca, respecto al sistema financiero, y respecto a la misma inversión, ¿no? Bueno, como, como les había comentado hace un ratito, eh, son tres puntos. Ellos eh, estaban preocupados por el tema de, de garantías en el tema de las contrataciones públicas. Ahí, como eh, también les comenté, se ha abierto una, unos espacios de diálogo para el análisis de, de los puntos que ellos nos han establecido. Eh, el tema del financiamiento a las, a las, a las pymes, ellos querían generar alguna fuere, una, una suerte de fondo. Y nosotros ahí les hemos explicado que eh, a través del BDP nosotros tenemos nuestros propios programas, que, que este es un tema que nosotros lo venimos trabajando mucho tiempo con, con, la, con las pymes, el financiamiento de las pymes, y que eh, eh, desde ese punto de vista eh, tenemos ya un esfuerzo que estamos realizando. Y por último ellos también eh, hablaban para el tema del incentivo para que la gente exija factura en las compras. Y bueno, nosotros también como todos ustedes sabrán tenemos nuestro propio programa es la factura por la felicidad, por la cual también eh, se les ha explicado. No hemos desechado sus, sus, eh, sus propuestas, pero también eh, tenemos las nuestras y bueno, en algún momento también analizaremos la que ellos tienen. ¿no? Muchas gracias.